En nuestra ciudad se jugará el triangular de baloncesto en silla de ruedas. La cita es este fin de semana. Este triangular consiste en, esto, en mejorar el básquetbol sobre silla de ruedas en el departamento de Santander. Esto, pues, aquí en Barranca vamos a jugar los compañeros Miguel, John Jairo, Sebastián, Eugenio, eh, Jonathan Ardila, que soy yo. Son dos equipos de Santander los cuales visitan a la ciudad para este triangular. Son cerca de ocho deportistas de Barranca Bermeja, los cuales se han preparado para dejar en alto los colores de la ciudad. Esto, paisán, que es de Bucaramanga, y Azoispies, que es de Piedecuesta. Sí, ya, ya hemos tenido varios encuentros con ellos, Esto, hemos jugado allá en casa de ellos y ahora esta vez se nos da la oportunidad, lo vamos a recibir acá en casa. Eh, no, pues sí que vamos a jugar en la casa, hacerla respetar y pues ojalá se nos de todo para quedar campeones en este triangular. La cita será en el Club Infanta a partir de las 4 de la tarde este sábado. El triangular de baloncesto en silla de ruedas, una oportunidad para toda esta comunidad. Eh, no, motivará a, a la gente a que se una al deporte, eh, no, no más que todo el básquetbol ahí. Muchos deportes y el deporte es algo muy bueno, saludable para la salud. Eh, los invito a todos a que se unan al deporte y, y también les hago la invitación para el día sábado 16 de octubre esto en el Club Infanta de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde estaremos jugando.